Buenas noches, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Ya de para casa, canal con Hola. y a Susurro del Papel. ¿Esta aguja no te vale? ¿Por qué no? Porque es muy gorda, Mércez. A mí me gusta gordo. ¿Por Pújale para arriba, tío. Mira, chocho. ¿Qué dices? Si la ha comprado el teddy de oferta. Trici, Katy. tic. Empújale para arriba, tío. ¿Y qué tendrá que ver? que sea de ¿Un doce? juego entero o un euro? Pero a mí me gusta gordo. ¡Soy de la, la boca. Boca. Porque es muy gorda, Merti. Mira, Mira. chocho. ¿Este número? Que sí, que lo pone aquí el número. Ahí, pondrá lo que quiera. Pero a mí me gusta gordo. Mira, chocho. Pues yo hice con eso. Hará lo que quiera. Pero a mí me gusta gordo. ¡Soy la, la boca. Boca. Esta aguja no sirve. He queda muy gordo. Pero a mí me gusta gordo. Hay cosas que sí te bien. gorda gorda y todo lo que tú quieras. ¡Sí, <risa> la ¿Qué me una buena, eh. A mí me gusta el gordo. Cuando no cuando es verdad... Pero es que no se sé Que le da, que da igual. Por todas. Bueno. que no soy mi marido también? No sé por qué. sido tú? Estamos hablando de no, la aguja. Ha dicho que a mí me da igual. No me da igual tal? que te da igual, te no, más si que nada, la programación no es uno, de uno de para.. No sí, pero tienes que para arriba, creo, ¿no? Para abajo para arriba. Es que hay de todas. Pero A mí me gusta gordo. Porque yo cogí toda tú ya sabes. Sí, la he visto yo por rosa. Hoy quiero enseñaros unos regalitos que he recibido de Morelita, del canal, con mis manitas Morel. ¿Vale? Y quiero enseñaros. Eh, lo que ella me ha regalado mira, vaya flipar, Mirad qué maletita me ha hecho Dice yo me inspiré en la que tú hiciste Digo, ah, dice ábrela Total, que va cerrada Con un velcro Creo que es que no quiero, ah no, con dos imanes Aquí, y mira, No me diréis Que no es súper chulo el diorama eh. Es que no le falta Un detalle, vamos Es súper chulo me encantó, muchas gracias Morelita porque me encantó de verdad Es que es chulísimo Y ya para Halloween, el año que viene, lo pongo, si Dios quiere ¿Veis? Y lo ha hecho con el, este papel lo hace ella, ¿eh? Lo cose ella, lo trata y mirad cómo queda, que pare, lo toca, parece cuero, ¿eh? Parece piel, es chulísima, mirad, es que es chulísima, ¿eh? Esto me lo regaló ella También me regaló ah, Es que el, el cacao lo tengo en el bolso Porque ya lo estoy usando Este bálsamo de mano Que huele Que te da ganas de comértelo eh, De Rocher Y bueno Y me regaló a juego con esto El, el cacao Que es una barra de cacao Y que huele Vamos Y la crema es buenísima De verdad Muchísimas gracias Morel, es que me encantó Es que nosotros, esto ya lo he abierto, yo ya lo he visto Porque nosotros nos lo damos en mano, nos vemos, nos lo, nos lo quedamos para blendar, para comer Entonces o ellos se vienen a mi casa o yo voy a la suya Y entonces nos lo damos en mano y lo abrimos una delante de la otra Unas veces lo hemos hecho en directo y otras veces pues no porque a lo mejor están, están los maridos viendo la tele charlando de sus cosas O los niños jugando, en fin Y entonces dije, no, yo lo grabo tranquilita Y además mmm, quiero enseñaros varias cositas Bueno Quiero enseñaros también A ver Que ya hace un tiempo Compramos una uno stencil Y ella tenía dos repetidos Y me dijo, te voy a dar uno, pero no aparecía Y este año ha aparecido Y mirad veis que vienen dos renos la estrella el trineo y la y la bolita de navidad y la luna bueno estrella en fin y este año apareció dice Mercedes que ya por fin he encontrado el, el este que, que se había perdido Digo, ¿dónde estaba dice pues yo qué sé el otro día ordena es verdad es que nos pasa ordenando cosas apareció y dije, mira dónde está el stencil de Mercedes. Bonito, padre. Y, y, me lo, y me lo dio. Y me lo dio. Que es muy chulo, es muy bonito. Pues este. También me hizo, mira. Este albumcito, que es súper cuco. Mira, esto es un cucurucho hecho de crochet. Que es súper bonito. Mira que la, la cinta que lleva, que es la que es de pelito y de y de color plata eh que ya la encontró y mirad, me ha hecho esta libretita que se abre para acá y es de puntito ¿ves? o así y es de puntito y al final lleva porque si tú terminas la libreta la saca y le puedes poner otra lo que pasa es que se ha, se ha quedado pegada eh bueno, no importa pero lleva aquí una tira para que tú le metas mirad la, la de esa que quiera Ay, mira Juro. ¿Ves? por aquí se metería otra libreta así y se puede poner la libreta que quiera esta por ejemplo tiene puntito y es chulísima no me digáis me regaló este super tag que no me digáis que no es una maravilla es chulísima así con los ciervos mirad, con flores, con mis medias bueno es precioso, me gustan mucho estas flores hechas en acetato, son muy bonitas, es muy bonito, este tag es precioso, es más bonito verlo en mano, mira se me ha doblado un poquito, verlo en mano, seguro que como lo estáis viendo en la cámara porque tiene unos brillos, es que es espectacular, de verdad, es precioso y esto lleva un montonazo de trabajo, eh. Porque nada más que el tratamiento de esto va embosado Lleva un montón de pintura Bueno, pasaros por su canal Si queréis verla Hace cosas de estas guarrea, como yo le digo Pero que le salen Yo guarreo y a mí no me sale nada Pero no me sale nada Bueno, mirad A ver ¿Qué más? Mirad, me hizo Esta cajita, ¿ves? Que la voy, a, voy a quitar esto de aquí Porque no quiero que se me estropee nada me hizo esta cajita que ya sabéis que esto se abre y hace así ¡plop! y aquí me metió pues un montón de, de cositas de chuche escrapera, etiqueta blonda más etiqueta ¿ves? es que nosotros mmm, no nos vimos por Halloween y ahora nos hemos intercambiado todo Halloween y Navidad ¿veis? mirad que chula ¿ves? aquí me ha metido una maderita y uno imperdible y esto que se arma, que es una, una cajita para armarse bueno, un montón de, de cosas yo creo que, que son buenísimas ¿Veis? otra para hacerla, en fin esto venía todo aquí, metido y después me hizo, pues, aquí en este bolsillo más etiqueta, veis hay un montón, esta etiqueta mira, qué graciosa que graciosa y esta y esta, son espectaculares y hay otra, mira esta, es preciosa ya está esto quedándose sin batería y esta mira, qué bonita es que mira, son súper chulas y y me lo me lo metió en este cajoncito y aquí en este cajoncito me ha hecho sobrecito a ver, a ver si los puedo sacar mira estos sobrecitos me hizo tres que son muy chulos también bueno pues esta cajita que se cierra y se aguanta con su tapadera veis así ah, el papel este es precioso es ¿eh? de flores es una preciosidad Mirá lo que me regaló. Me encanta. Os lo voy a enseñar. Porque yo cuando lo vi dije... ¡Qué cosa más mona! Mirá qué tacita. ¡Qué tacita! Dice, siempre pienso en ti. Mira, Es monísima. <coughs> a ver, que voy a... Alimentar. Bueno, un poquito ahí la cámara. Mira. Aquí está Leona. como paño. Es eh, una mona. Es eh, una cucada. Me encantó. Y después, que no se pare la cosa, Diego, que el marido de Morel, a mí me gusta el pues se encontró en el campo que fueron con un, troco de, con un tronco de árbol y mira lo que nos ha hecho. Nos ha cortado y me regaló un montón de rodajas de de árbol, son chulísimas, ya las he visto yo por ahí decoradas, que hacéis cosas preciosas, pues ahora voy yo me hizo mira me regaló esto eh, es eh, daika o Deiku, daika no efímera bueno pues esto me lo me la regaló también ella y me hizo más cosas ¿eh? mira me hizo esta pocket cosida que me la ha hecho ella mira qué chula ¿eh? esta precio mira Está muy chula. Con el.. Con el este, el tío está aquí. La calavera. La araña. Que está súper genial. Esta me gusta mucho. Después me hizo esta. Que esta es la de Navidad. Que yo le he dicho, Morelita. Te tiene que. Porque ya dice que no, no tiene imaginación para la. la para las poques y digo, pues sí, es muy fácil. Pues no me salen ni no me salen ni no me sale. Y se han emparrado en que no me sale. Como el infarno. En cuanto haga 600 más, ya lo hace como churro, ya lo veréis. Pues que se quedó este paquete sin abrir. Ni ella se dio cuenta, ni yo tampoco. O sea, que, la voy, que lo voy a abrir con vosotros aquí. Porque yo no me di cuenta. Y ella tampoco. A ver, ella me dijo después, yo no te he hecho una explosión de esta mírala. puede ser esto lo que ya decía no lo sé uy está mira qué bonita es una caja ¡Oh! qué bonita es ¿eh? mira mira qué bonita este papá piernas larga eh, bailando bajo la lluvia el que, el que bailaba claque ¿eh? ay qué bonita con la chistera qué bonito Morel mira es como si fuera una caja de... ¡Qué bonita, Morel! Y el... Este es Ginger Robert y el otro es de... Papá pa, pa, pa, pa, Piernas Largas. A mí me acuerdo cómo se llama esto. Supongo que Ginger Roger y Fred Astaire, claro. Míralo. ¡Qué chulo! ¡Precioso! ¡Precioso! ¡Ay, Morel! Pues no lo habíamos visto. ¡Qué bonita es! Mirad. Y el colega el el Fred Aster se mueve ¿Ves? que baila? Qué bonita es eh, Morel Es chulísima Y mirad por favor Esto tiene un trabajo Parece un libro Qué bonito es Es preciosa Pues Lo he abierto con vosotros No lo había visto Me encanta Qué bonito es Y ya por último Pues Morelita me regaló su madrita con su canal, con mis manitas morel. Pasaros Pano. por allí porque el min Media lo trabaja muy, muy bien. Y, y hace cosas muy, muy bonitas. Algunas que sube y otras que nos tenemos que pelear para que las suba. Y después pasa lo que pasa. Mira, me hizo esta postal de Navidad. como paño Y aquí me dice, no sueñes con hacerlo, hazlo. Y aquí pues va... Esta, este conejito ¿veis? con dos corazones ¡ah! y me regaló también un troquel que era un conejito como este y lo guardé yo en el monedero es que ya hace día y lo guardé yo en el monedero pero um, tiene que estar por ahí bueno cuando cuando lo encuentres cuando lo busques porque tiene que estar o oh, en el monedero por ahí ¿veis? y también ella me hizo que quiero enseñaroslo porque esto lleva un trabajazo mira, esta caja esta corva de fruta me la alteró y me dice, te la he hecho pues como tú siempre estás de pelea que no quieres, para los papeles para no ponerlo en el suelo y tal para los papeles, no los papeles de crack los papeles de de envolver los paquetes y todo eso pues ahí lo voy a poner veis, y tiene por aquí debajo, es que lo ha hecho entero veis y así no se me apoyan en el suelo. Y aquí pues pongo los papeles pues para hacerlo para hacer mis paquetes y cosas de esas. Bueno, además de todo esto, te voy a regalar para que me haga a unos trabajitos con ella y lo enseñe en el canal. Que yo vosotros sabéis que yo tutoriales de álbumes casi nunca subo. Y me regaló sus colecciones las tres colecciones que, que tiene y me dijo con esto te nombro eh, del equipo de diseño de con mis manitas Morel y yo más feliz que una perdí le dice pero por favor no me metas prisa porque a mí si me metes prisa me agobio y no, no se me ocurre nada y entonces me dijo no no tú a tu bola pero que sepas que tienes tres colecciones que os las voy a enseñar ahora por no las habéis visto que son espectaculares ¿vale? primero os voy a enseñar esta empresa por Piper for You ¿vale? en 30x30 son espectaculares Mira qué bonita, este se llama sueño de otoño ¿vale? Mira, muy otoñales, son colores muy muy otoñales preciosas Mira esta con los pájaros esta con la luna, la luna es espectacular eh. mira tiene el mapa y todo eh. el mapa luna después tenemos estas con hojas de otoño y aquí lleva como una especie de zeppelin que mira me recuerda mucho ahora a la colección de vagabundo de estampería porque más o menos uno de ellos la máquina es más o menos así estas con colores muy otoñales son a doble cara y traen dos papeles de cara Mirad esta. Súper bonita. Y por detrás, así. Mira, qué ciervo. Muy bonito. Después, esta que parece que está mirando por un caleidoscopio. ¿Verdad? Que es muy bonita. Y por detrás, así. Bueno, más básico. ¿Vale? Esta imitación a madera. Y por detrás, así. Este. Esta es de imitación a madera y esta es la madera y aquí lleva como, como un ramaje de flores. Como el paño. Que también esta se puede meter en cualquier sitio, ¿eh? Esta hoja. Esta que son castañas. Vení, Mira, qué bonita. Y por detrás, cuadro. Esta, aquí no se repite ningún diseño, ¿eh? Esta no es de la que... Es que como yo he visto ya todas me hago lío. Mira, qué bonita. Espectacular. Y por detrás, así. ¿Vale? Son colores, pues eso, de otoño. ¿Ves? Mira. Uy, no te callas. Mira. Qué bonito. Es muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. Y por detrás, un básico. Esta que viene con las manzanas, las setas, en fin. Y por detrás, un básico. está muy bonita también, ¿eh? Esta con unas flores y aquí lleva hoja, no sé si se estará viendo bien A ver, lo tengo ahí. ¿Veis? y por detrás así, mirad qué página, mirad qué faroles son chulísimos, ¿eh? esta página es una preciosidad esta con la bicicleta y el árbol perdiendo hoja ¿Veis? y aquí también, mira. es muy bonita yo pienso que a mí me gusta mucho, me encanta. Esto que lo voy a poner en mi vitrina, que no quiero que se me rompa. Y por detrás, mirad qué bonita. También como con, como con hojas ya cayendo, ¿veis? El paraguas este, no me digáis. Es precioso. Se cae la hoja del árbol y lo recoge el paraguas. Muy, muy bonita. Es una pasada de colección. Bueno, siempre es verdad que el papel es que nos gustan unos más que otros pero yo la de los faroles cuando la vi le dije qué página más bonita y la, del, y la del paraguas súper bonita mira, mm. ha sacado este de Navidad que es una pasada de bonito vamos, muy vintage pero 100% vintage que yo dije, Morel, no parece que esta colección que a mí me gusta gordo Mira, es que es preciosa, mira Mirad por detrás Los recortable. mirad Esta foto Es preciosa Es chulísima, vamos mira esto Y este, vamos, a mí me ha encantado Mirad qué bonita No me digáis Que no es una pasada Y por la otra cara, así, mirad Qué farol calle con ese farol ahí que bonito mirad este, este papá noel con el borriquillo y el niño Jesús y el árbol de navidad es precioso mira es espectacular, mira aquí con el acebo en la esquina el dibujo del fondo también o sea el fondo también lleva dibujo así que se deja entrever flores Mira este qué bonito, este madera con los cuatro puntos y por detrás así. Mira qué flores más bonitas, más delicadas. Es que son muy bonitas, ¿eh? son preciosas. Este con la piña. Mira qué bonita, es que parece hasta una foto. Mira, mira qué bonito, es precioso. Y por aquí, mira. Qué paisaje. Vamos. No, me recuerda a la película de Mujercita. Que por cierto la echaron el otro día. Mira, qué bonita esta. Una pared de ladrillo con copos de nieve. Es que me la recuerdo un montón. Mira, qué paisaje. Nevado, invernal. 100%, ¿eh? Esta es muy bonita con el con el muérdago, las hojas parece un burle journal y estas flores son bueno, yo creo que que son demasiado dibujos para meterse a esta colección, quiero decir que en, es tan bonita, tan fina que fíjate que mira que a mí me gustan las flores pero así dibujada con esta colección no sé mirad que bonita no me digáis, es mujercita Mira, qué bonita. Es espectacular. Mira, qué papel. Es precioso. Y este. Mira. Que me gusta. Y este. Muy bonito. Muy de antes. Se vuelve a repetir el farolillo. Se, y aquí ya se vuelven a repetir. A repetir todas. Creo que os la he enseñado todas Menos la última. Que son los recortables. Que ha he hecho una cosa que me ha encantado. Dejémonos de Papá Noel. Y aquí está. La adoración de los Reyes Magos. De los tres Reyes Magos. Y me ha encantado. Que tenga este detalle. Ya para mí me tiene ganas. Vamos. mira Porque pocas colecciones. Claro. Traen a, a los Reyes Magos. ¿eh? Es precioso. Esto es un daño. Y esta es sería la última página de, de esta colección que es súper bonita, súper bonita. A mí de verdad que me ha dejado loca porque es, es muy fina. Una colección preciosa, preciosa y me quedo corta. Y por último, y adelantándonos ya a la primavera que la sangrantera una de primaverita, ¿vale? Que se llama Creando recuerdos son 12 diseños tienen los papeles tienen 190 gramos bueno y libre de ácido y lignin y todo esto y esta es un caramelo esta es preciosa de verdad de verdad ¿eh? Es. esta es vamos que yo le he dicho morel te has salido de ti misma y te ha reencarnado en otra persona. Porque con lo que a ella le gusta el mismo medio. Esto es un pastelito. Veréis. Mira, mira Este ancla. Los globos. Esta mariposa. Y como no. El Volván escarabajo. Precioso. Esta planta grasa. Con la sandía. Este es el reverso. De, de la tapa. ¿eh? Mirad. dos de cada esta, ¿eh? Y aquí pone tú eres, eh, mi estación favorita. Esta es una. Y por la otra cara, así. Que combinan, vamos. Súper guay. Mirad qué playa. Qué bonita. Y mirad por aquí. Con la chancla. Esta página. Esta página. Es súper divertida. Es súper divertida. No me digáis. Además son de verdad, ¿eh? Es súper divertida. Mirad esta con los globos. Es que es súper bonita. Mirad qué bonita. Qué, ¿Qué colores? A las que nos gusta el rosa. Y mirad por detrás. No me digas. Esto es para recortarlo y hacer una guirlanda. Mirad es que está. está Preciosa. Mirad esta. No me digáis que esta página no es súper chula, con los tenis colgando, con las bambas. Pues esta, por detrás, va con el en Escarabajo. Mira, esta es ideal. Si esto, le dije Morel, esto por tu madre, encarga un sello porque este es precioso. Este es para hacer un sellito pero a la voz de ya Y pone recuerdos inolvidables A ver, a poner recuerdos inolvidables entre nosotros Este es una pasada Yo tenía uno, ¿eh? Es una pasada de papeles Me encanta Mira este Con el diente de león. Trae dos y por detrás así muy soñador muy tardes de primavera muy bonito también mira este este ya es más veranito por los colores el tucán mira y este no me diréis que estas rayas no son súper bonitas es que son preciosas vamos a mí me han, me han encantado y es súper súper chula pues, si os interesa alguna de las colecciones, que sepáis que las tiene a muy buen precio, pero muy buen precio, que las vende ella. Poner en contacto con ella a través de su canal, ya sabéis, con mi manita Morel. Y bueno, a ver cómo trabajamos las colecciones y lo que os puedo enseñar de ella. De momento. Yo te agradezco muchísimo, Morel, la confianza que has puesto en mí, como en paño al decirme que te gustaría que yo trabajara con tus papeles. Y, y yo súper contenta, porque bueno, eso significa que te fías de mí. <risa> que ya es mucho. Pues es preciosa, espectacular. Yo de verdad, esta es una pasada y la de navidad también, quizá la de otoño a lo mejor como ya ha pasado y eso pues eh, pero vamos que es una pasada de colección como la otra y y bueno pues nada, a crear se ha dicho pues muchas gracias por verme, gracias morelita, oye piezazos hemos metido a mí me o el otro día, porque ella el otro día me dijo, Mercedes eh, lo que yo te he regalado, porque claro yo lo abrí allí y esto no salió no iba a una caja ella me dijo una explosión o algo así y yo entendí por esa la cuadrada que se abre y le dije, no yo no he visto nada, y dice, pues qué raro no sé por dónde se habrá metido y dice, porque yo juraría que te la había dado y mira tú por dónde Dónde estaba, <risa> nos ponemos a charlar después de mí. Se puso ya abrir después de que yo abriera, porque ya abre tu primero, abre tu primero. Se puso ella a abrir lo suyo y ya, pues yo no me acuerdo de volver a mirar la caja. Yo iba metiendo ya también en mi caja y ya después nos pusimos a darle a la sin hueso. Y claro, pues se nos fue el santo al cielo toda la tarde. Y porque hay eh, el toque de queda. Si no todavía estamos allí las dos, dale que te pego. Pues nada, chicas, espero que os hayan gustado. Si estáis interesadas en algunas colecciones, poneros en contacto con ella en su canal. Es con mis manitas Morel. También tiene Instagram, igual. Arroba con mis manitas Morel. Porque son una pasada. Esta es una monería. Súper alegre, súper divertida. Y esta, vamos. La película de Mujercita. Es que es... A mí me la recuerdo un montón. Y más que la tengo reciente, que la vi ayer. Pues me la recuerda mogollón. Es súper entrañable. Pues, chicas, nada. Nos vemos pronto. Os dejo. Cuidaros. Y si Dios quiere, nos vemos pronto. Gracias a las nuevas suscriptoras. Morel, muchísimas gracias a ti. Sobre todo por, ya te digo, por la confianza que que ha depositado en mí y... y muchos besitos y cuidado. ¡Chao! Yes! ¡Ay, ha este terminado?